hola qué tal amigos de nuevo con ustedes en mi canal que bettina quieres sorprender a tu novio pues hazle este cuadrito para mesa de noche seguro que alguna vez te ha pasado que has sentido que las palabras te quedan cortas para transmitirle a tu pareja todo tu amor exprésale todo lo que sientes recordándole algunos de los mejores momentos que has pasado a su lado y así te recuerde a todas horas y en todo momento hoy quiero enviar saludos a Araceli Álvarez, Adriana Cisneros Pame Donaire y Carolina Ayazo. antes de ir con el paso a paso quiero recomendarles este novedoso video balón de fútbol acordeón regalo para novio la descripción se la dejo acá en la cajita de descripción y el paso a paso de este video lo encuentras en el canal regala siempre amor no olvides suscribirte a este hermoso canal vamos a utilizar dos palitos de balso de 2 centímetros de ancho y de espesor por 24 centímetros de largo igual vamos a utilizar una tablita de balso de 4 milímetros de espesor y vamos a cortar dos partes de un centímetro cada uno, nos quedaría así, esta sería para pegar en estos dos extremos, voy a hacerlo con silicona caliente luego de haber pegado vamos a aplicar de nuevo silicona en los dos lados para pegar el otro palito, nos quedaría así ahora vamos a utilizar cartón paja o cartulina para forrar la parte inferior igualmente vamos a borrar los extremos vamos a cortar dos cuadritos de cartón paja del ancho de esta parte y pegamos para que nos quede más pulido ahora en esta parte vamos a pegar una tablita de madera de balso de 30 centímetros de largo nos quedaría así ahora vamos a utilizar cartón paja o cartulina de 21.5 x 34 centímetros igualmente vamos a utilizar cartón paja de 21.5 x 34 centímetros Vas a sacar una imagen en el buscador de google la imagen que ese es vamos a cortarla y la vamos a pegar en cartulina negra nos quedaría así con este bote que sería para ubicar acá vamos a utilizar y hilo o nylon fotos, sería pues, de los momentos que han pasado juntos, vamos a pegarlas en papel azul o en el papel que deseen, el color que deseen, vas a tomar la cabulla o el material que vayas a utilizar y lo vas a cortar más o menos de 21 centímetros, en esta parte, en este extremo vamos a pegar stickers, lo voy a hacer con silicona caliente, en caso de que no tengan, pueden cortar corazoncitos en fondo en esta parte también vamos a, vamos a cortar otra ya nos quedaría así. Vamos a pegar la que nos quede un poco floja, que No nos quede muy templada. Y en esta parte como les dije, pegamos el sticker. Ahora vamos a coger la imagen, le aplicamos silicona líquida, solo en esta parte, y la vamos a ubicar en cualquiera de los dos lados. para esta parte vamos a utilizar ganchitos de madera pequeños que sería para colocar o colgar las fotos nos quedaría así en esta parte voy a tomar una hoja de papel decorativo que tenía y voy a cortar una tarjeta. En caso de que no tengas esta tarjeta puedes utilizar cartulina o, o otra tarjeta que tengas a la mano. La vamos a pegar acá en esta parte. Y vamos a copiar un mensaje. Pueden colocar te amo, feliz aniversario, para la ocasión que necesites. en este caso sería mis mejores momentos son los que paso contigo voy a alinear acá para resaltar un poco y acá en esta parte voy a escribir amor voy a hacerlo con este marcador pero ustedes pueden utilizar el que tengan a la mano voy a delinear para decorar un poco y voy a decorar con puntitos esto es opcional si lo desean hacer de lo contrario pueden dejarlo así y voy a pegar también corazoncitos si deseas puedes copiar este mensaje tener tu amor en mi vida es algo que me hace sentir la mujer más feliz del mundo y la más afortunada definitivamente el amor es lo más bonito que hay en la vida igualmente puedes decorar si deseas voy a alinear estas palabras para que se vean más y voy a pegar estos corazones acá en esta parte lo que hice fue delinear con marcador negro para resaltar más y acá en la base, la base del soporte si deseas puedes decorarlo, yo lo voy a decorar con este papel que tenía a la mano, voy a recortar una tirita dorada y la pego en esta parte esto es opcional si lo desean hacer y acá en esta parte superior o la parte del frente puedes escribir el nombre de los dos o escribir te amo o feliz aniversario lo que desees como el cuadrito es de amor quise decorarlo con la palabra LO lo hice en varias partes, esto es opcional si lo desean hacer acá delineé con marcador verde y para resaltar estos lados lo hice con marcador negro ahora voy a darle vuelta a la tarjeta para aplicar silicona líquida y pegar el mensaje hemos terminado nos quedaría así ahora vamos a coger el soporte y vamos a colocar el cuadrito